Yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas si y entonces quise salir Hace días que le espero, ya no aguanto la ansiedad Es que el tiempo se hace eterno, si quiero que llegue ya Hace noches que la sueño, quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños para juntos celebrar Cumpleaños feliz Festejamos por fin y cantamos así. tu años feliz, feliz! está lindo sentir. Festejamos así la magia de vivir. Entre tantas expectativas, tantas ganas de verdad, casi, casi se te olvida de mí. Concentrar. Tres deseos en secretos y las velas a soplar. a soplar las velas! feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que feliz. ¡Están lindos en ti! ¡Festejamos por fin y cantamos así! ¡Cumpleaños feliz! Que ¡Están lindos en ti! Vamos así, la magia. lleno de colores porque está lleno de flores rato en el pasto sin zapatos y claro siempre, siempre al lado de, de mi gato. gato tantas rimas que se arriman ¡Gracias!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 cha Otra vez. Haz la clave con los pies. Hazla de pies a cabeza. Hazla que la fiesta ya empieza. Muy bien, ahora les propongo algo. Busquemos un pocillo y un tenedor. Lleva clave y ahora tú lo sabes. Se oyen las manos, se oyen los pies, baila la clave, ya tú lo ves. La salsa lleva clave.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 sin los pies, qué serían de las hojas sin otoño, qué sería del cuento sin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 Cielo sin estrellas usó un jazmín y dio comienzo a su función Yo con ojitos de asombro me acerqué y le pregunté ¿Cómo es que con su canto puede el mundo embellecer? Pajarito Pío Pío Pío Pío Sin tu nido, Si tu bailas yo me animo A cantar tu Pío Pío Pajarito Pío Pío Pío Pío, pío Soy tu amiga.